Cecilia, ¿Sí? ¿tienes ordenador? Sí, claro. ¿Y tienes internet? Por supuesto. Para la clase no nos sirve. ¿eh? No, no, pero Ana habla de mí en la videocámara de la galería. Uh -huh. Y quería saber qué dice, porque sí. no entiendo todo. No, porque eres curioso. <risa> bueno, venga. Ven ¿Sí? conmigo. Sí, sí. Bien. Hola, Ana. ¿Cómo estás? ¿Cómo vives siendo una pintora reconocida? ¡Claro que sí! Lo sé, tus obras están expuestas en los principales museos de la ciudad. ¿Qué pasa? ¿No te lo crees? Pues sí, con mucha paciencia. Yo, mientras tanto, aquí estoy, construyéndote tu futuro, aunque en realidad soy tu pasado. ¿Recuerdas la galería de arte en el sótano de Pablo? Acaba de llegar nuestro cliente número 50. 50, ¿Entiendes lo importante que es? ¡Ah, a propósito! Desde hoy también está Paul. Vive en casa con nosotros. ¿Qué? ¿Cómo es? Bueno, pues es simpático. Aunque no lo conozco muy bien. Es un poco frío, un poco nórdico para Madrid. Está aquí para aprender español. La verdad es que habla poco. Aunque yo, la verdad, no me aburro hablando solo ese poco con él. Ana, tengo un problema con una de tus primeras obras. El ángel caído. No sé si pintarlo de negro o dejarlo desnudo. Nada, ¿eh? Bueno, pues lo dejo desnudo. Me gusta más desnudo. Bueno, Ana, te dejo. Voy a comprar pinceles para una nueva obra. Adiós. Hasta pronto. Bueno, vamos a empezar la clase. ¿Pero qué tienes? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Te has visto? Soy frío para ti. Que no, hombre, para mí no eres frío. Tú eres extranjero y aún no puedes expresarte bien. Pero ya verás, si, si sigues viniendo a mis fantásticas clases de español, ya aprenderás a hablar mejor. Bien. No te preocupes. Entonces estudiamos. Vale, estudiamos. No. Venga. A ver, hoy quiero empezar a estudiar los verbos irregulares. ¿Mm? Primero te explico una cosa. En español existen varios modos verbales. ¿Mm? El indicativo, el subjuntivo, el gerundio, el participio y el imperativo. ¿Mm? Nosotros hasta ahora hemos estudiado el presente de indicativo de los verbos regulares: hablar, beber, leer, ¿sí? Ahora quiero empezar a estudiar el presente de indicativo de los verbos irregulares. Hay varios tipos de irregularidades que se dan en el presente de indicativo. ¿Mm? Uh -huh. Y en base a estas irregularidades podemos clasificar los verbos en grupos. A ver, el primer grupo de verbos irregulares son completamente irregulares ¿Mm? como ser e ir. ¿Mm? A ver, voy a conjugar el verbo ser. Tú tienes que escuchar y escribir, y escribir. ¿vale? A ver, sin pronombres, ¿eh? sí Tú ya sabes, ¿vale? Bien. Soy argentina. Eres holandés. Es inglés. Somos amigos. Sois muy feos. Gracias. De nada. No, Elvis es muy guapo. A ver. Y son... Rusas. A ver, dime todas las personas del verbo ser. Soy, eres, es, somos, sois, son. Perfecto. Ahora, ir. Voy al cine. Vas al teatro. Va a la cama. Está cansado. Y vamos al centro. Vais a la galería. Y van a casa. A ver, repite las personas del verbo. Voy, vas, va, vamos vais van genial este es el primer grupo el segundo grupo de verbos irregulares tienen solo la primera persona singular irregular ¿m? yo uh -huh. y algunos verbos en este grupo saber ¿m? Saber algo. Yo sé hablar inglés. Uh -huh. Hacer. Conocer. Dar. A ver, de estos cuatro verbos, dar es de la primera conjugación y los otros tres... ¿De qué conjugación? De la segunda. De la segunda, perfecto. Ahora, como tienen solo la primera persona singular y regular, yo te digo solo la primera persona. ¿m? Bien. Porque el resto es todo regular según su conjugación. ¿Vale? A ver, con dar, yo doy, ¿m? yo doy clases de español. Saber. Yo sé que tú eres muy listo. Yo sé. Hacer. Yo hago yoga todas las mañanas. Casi todas las mañanas. Y conocer. Yo conozco a Ana. Conocer a alguien, ¿vale? A ver, repite solo la primera persona de estos verbos. De saber, yo sé. Hacer, yo hago. Uh -huh. Conocer, yo conozco. Y dar, yo doy. Perfecto. Y luego todo el resto regular. Igual. ¿Mm? Yo doy, tú das, el da, damos, dais. Conozco, dar. conoces, conoce, conocemos. ¿Vale? Bien. A ver, cierra tu cuaderno. Vamos a cambiar el juego. Mm. Yo digo una frase y luego tú tienes que decir la misma frase, pero en la primera persona. ¿Vale? Va, bien. A ver. Tú vas a Barcelona. Sin pronombre. Tú vas a Barcelona. Voy a Barcelona. Perfecto. Y él es muy guapo. Soy muy guapo. Así ¿Ah, sí? ¿Quién te lo ha dicho? <ríe> Bien, soy muy guapo. Y nosotros conocemos a Sofía. Conozco a Sofía. Perfecto. Ellos no dan besos a las chicas malas. No doy besos a las chicas malas. Ajá. Mm. Y tú no haces yoga. No hago yoga. Perfecto. ¿Eh? Muy bien. A ver. Pero doy besos a las chicas malas. Ah, sí? No a las chicas buenas. También. A todas las chicas tú das besos. Ay, muy no. bien. Bueno, ahora vamos a profundizar lo que hemos estudiado con Paul Hemos visto el presente de indicativo de algunos verbos irregulares Hay cuatro grupos de verbos irregulares El primer grupo, verbos completamente irregulares Ser Yo soy Tú eres él ella es, nosotros, nosotras, somos, vosotros, o vosotras, sois, ellos o ellas, son. Algunos ejemplos. Soy argentina. Eres holandés. Es inglés. Somos amigos. Sois muy feas. Son rusas. El verbo ir. Yo voy, tú vas, él, ella va, nosotros, nosotras vamos, vosotros o vosotras vais, ellos o ellas van. Algunas frases. Voy al cine. Vas al teatro. Va a la cama. Vamos al centro. Vais a la galería. Van a casa. El segundo grupo de verbos irregulares. Estos verbos tienen solo la primera persona irregular. El resto es todo regular. Saber. Yo sé, tú sabes, él, ella sabe. Nosotros, nosotras sabemos, vosotros, vosotras sabéis, ellos, ellas saben. Hacer, yo hago, tú haces, él, ella hace, nosotros, nosotras hacemos, vosotros, vosotras hacéis, ellos, ellas hacen. Conocer. Yo conozco. Tú conoces. Él, ella conoce. Nosotros, nosotras conocemos. Vosotros, vosotras conocéis. Ellos, ellas conocen. Dar. Yo doy. Tú das. Él, ella da. Nosotros, nosotras damos. Vosotros, vosotras dais, ellos o ellas dan. Algunos ejemplos. Yo sé que eres muy listo. Yo hago yoga todos los días. Yo conozco a Ana. Yo doy clases de español. Bien, ahora Vamos a ver lo que sucede en la casa de los artistas. Hasta luego. Hola, soy Eva. A lo mejor ya me conocéis, pero quiero presentarme de nuevo. Tengo 26 años, 127 días, 42 horas y 27 minutos. Estudio economía y me encantan los números. Ahora estoy en la galería de Pablo, que es mía también. Pablo y Ana son mis mejores amigos. Pablo es un gran talento, tiene un sexto sentido para el arte. Ana es la ex novia de Pablo, que vive también con nosotros. Ana pinta y es muy buena. Y a partir de hoy vive con nosotros Paul. Paul es un chico holandés que está aquí en España para aprender el idioma. Me cae bien, aunque es un poco raro, diferente a nosotros, pero espero establecer una buena relación con él. Bueno, y ahora voy a contar que el otro sábado, mientras chateaba con un futbolista de Toledo, me apareció la invitación de un tal Ramón, bailarín de flamenco, que, que, que buscaba un contacto. Él es de Sevilla, pero vive en Madrid. Me sentí tan bien hablando con él que me pasé toda la tarde delante del ordenador. Y él también se sentía bien. Y de repente me dice Eva, ¿cuándo nos vemos? Y yo, cuando tú quieras? Esta noche, y yo, bien, ¿dónde nos vemos? Y venga esperando y no hay contestación. Ramón desaparece. En fin, eh, a lo mejor esta confesión ahora se ve por internet. Ramón, si estás en esta página web, yo soy Pitágoras Vasca. No sé, si quieres dar alguna señal... Bueno, creo que ya lo he dicho todo. Hasta luego. Bueno, Eva es una persona muy pasional a su manera, ¿verdad? Bueno, sí. Le gusta mucho chatear. ¿Ah, sí? sí? A mí me parece que le gusta más Ramón. No sé, ¿tú qué dices? Yo no sé. La veo siempre chatear. Todas las noches. Uy, ¿y a ti te gusta chatear? No, no mucho. Prefiero escribir. Bien. Prefieres escribir el verbo preferir porque vamos a seguir estudiando los verbos irregulares. Hemos estudiado el primer grupo de verbos irregulares, que son los verbos... Completamente irregulares. Bien. ¿Y el segundo grupo de verbos irregulares? Que solo la primera persona es irregular. Fantástico. Y ahora, el tercer grupo. Bien. En este grupo, los verbos cambian una vocal de la raíz al conjugarlos. La raíz es la parte invariable del verbo. Uh -huh. ¿Mm? Se quita la terminación ar, er, ir y tienes la raíz. ¿Mm? Por ejemplo, preferir, quitamos la terminación de ¿qué conjugación? Tercera, ir. Bien, tercera. tercera Y prefer es la raíz. Uh -huh. Esta e cambia. A, ah, I, E, cuando se conjuga. Por ejemplo, yo prefiero, tú prefieres, ¿vale? Pero, este cambio no sucede en la primera persona y segunda persona del plural. Nosotros preferimos, vosotros preferís. Por lo tanto, nosotros y vosotros son completamente regulares. ¿Mm? A ver, en este grupo hay varios cambios de vocal. Pero en esta clase vamos a estudiar solo los verbos que cambian una E a IE, como preferir. A ver, te muestro otros verbos de este grupo. Preferir. Querer, ¿m? esta es la vocal que cambia. Yo quiero, ¿vale? Entender, esta E cambia. Yo uh -huh. entiendo. entiendo. Perfecto. Y pensar, aquí esta E cambia. Pienso. Pienso. Muy bien. Entonces, cambian solo la vocal a conjugarlos en todas las personas menos nosotros y vosotros. Y las terminaciones son regulares, llevan las terminaciones regulares de su conjugación. ¿Mm? Por ejemplo, pensar es de. Primera conjugación. Bien, y querer y. Entender. De la segunda. De la segunda. Perfecto. Yo voy a empezar con pensar. Yo conjugo este verbo con frases mm. y luego tú tienes que repetir el verbo. Bien. ¿Vale? A ver. Yo pienso que Elvis canta bien. Yo pienso. Tú piensas que Ana es muy bonita ¿Mm? uh -huh. y él piensa que yo bailo muy mal no sé y nosotros pensamos mucho en clase mucho. ¿Mm? vosotros pensáis que Sofía es muy guapa. Él piensa. Él piensa. Tú piensas que Ana es muy guapa. Bien. Y ellas, ellas piensan que tú eres muy simpático. Gracias. Yo no. Piensa. A ver, repite por favor el verbo todas las personas, sin pronombre. Pienso. Piensas. Mm. Piensa. Pensamos, pensáis, piensan. Perfecto. A ver, tenemos pensar, querer, entender y preferir. Preferir. Bien, entonces, ahora yo te hago una pregunta y luego tú respondes con el mismo verbo, ¿m? con una frase completa, ¿vale? A ver, pero sin pronombres. Bien. Tenemos que practicar esto, sin pronombres. ¿Entiendes bien el español? Entiendo bien el español. Perfecto. Y, Sofía, ¿entiende el ruso? Entiende el ruso. ¿Qué prefiero yo, el vino o la cerveza? ¿Prefieres... El vino. Bien. ¿Y qué prefieres tú, el cine o el teatro? Prefiero el cine. Anda, igual que yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué preferimos nosotros? Preferimos el cine. Cine. cine. <risa> Venga, hombre. A ver. ¿Y qué queremos Elvis y yo? ¿Queréis...? A mí. Oh. ¿Sí? <risa> ¡Qué modesto que eres, Pau! <risa> ¡Wow! ¿Y qué quieren hacer tus amigos este fin de semana? Quieren ir a la playa, no sé. Sí, ¿y tú qué quieres hacer? Yo quiero ir con ellos. Uh -huh. ¿Mm? ¿Y nosotros qué queremos beber? Después de la clase. Queremos beber vino. ¡Bien! Va. ¡Anda, muy bien! A ver. Vamos a ver lo que hemos visto con Paul. Hemos estudiado el tercer grupo de verbos irregulares. Este grupo está formado por verbos que cambian una vocal de la raíz al conjugarlos. E cambia a IE. Pensar. Yo pienso. Tú piensas. Él, ella, piensa. Nosotros, nosotras, pensamos. Vosotros, vosotras, pensáis. Ellos o ellas piensan. Este cambio de vocal no sucede en la primera persona y la segunda persona del plural. Nosotros y vosotros. Hay otros verbos con este cambio. Querer, entender, preferir. Algunas frases. Quiero ir con ellas. Quieren ir a la playa. Entiendo español. Prefiero la cerveza. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. ¡Hasta prontito!